Mi cabello es una parte tan importante como cualquier otra de mi cuerpo, es, es sinónimo de respeto, de aceptación, de conocerme, de conocer mi historia, de conocer mi, mis antepasados, pero también sé que llevar el cabello como lo llevo es un acto de revolución.